Una pregunta, Jorge, porque está, hemos hablado de que estás hablando de que eres un tipo competitivo, que te gusta mucho competir y que eres, eres bueno, eh, lo que se llama un culturista del escenario, pero pese a ello, eh, al final, eh, creo que tenías planificado cuatro campeonatos, si mal no recuerdo, y has salido a dos. ¿Qué es lo que ha hecho que no salieras a los otros dos? Eh, mira, lo expliqué, lo expliqué en un vídeo, obviamente, pues son vídeos de 20 minutos no, y no creo que lo veáis. Eh, lo expliqué en un vídeo justo y uh, yo en el segundo campeonato me di cuenta que, que con, si paraba, si paraba y aprovechaba ese mes, ese mes extra, que en realidad es una barbaridad de, de tiempo, para descansar y ponerme las pilas, en 2022, ojalá, ojalá, y que no me venga el santo al cielo, podría, podría, hacer cosas muy grandes, podría hacer cosas muy grandes. Entonces, yo decidí eh, pararlo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, mis carencias que tenía al lado de otras personas. Es que esto es lo que siempre hablo. Tú puedes ver un físico solo y solo es precioso. ¡Guau, ¡Wow! increíble! Formas preciosas, qué bonita estética. Pero cuando se pone al lado de otra persona, ahí es cuando ves el nivel. Ahí es cuando realmente ves lo que le falta, lo que tiene, lo que puede explotar, lo que no. Pues yo me di cuenta, cuando me puse al lado, de gente, joder, profesional, de gente que ya, pues, eh, al, el segundo que quedó en el Legion, ya estuvo en olimpia gente que se va, joder, que tiene ya un poquito de bagaje, ¿no?, en esta competición. Eh, Dije, bueno, pues si yo paro aquí y me centro lo que tengo que centrarme, intento explotar lo que tengo que explotar, en 2022 eh, puedo, puedo intentarlo, puedo intentarlo. Y por eso paré, por eso paré. Vale, vale voy bueno, a. Realmente, realmente, y esto eh, que también es algo que ya aclaré contigo, y, pero también porque la gente pregunta y tal, eh, se dijo que eran campeonatos eh, donde no había mucho nivel, y eso no es un ataque contra ti. Totalmente. Lo cierto es que eran campeonatos que ya eran un poco a final de temporada, con vistas al Olimpia 20, 2022. Tú no tienes control de si hay nivel o no hay nivel, evidentemente, pero no han sido los campeonatos más grandes. ¿No pensaste eh, en probar también en el circuito europeo, por probar con los otros españoles y demás? ¿O realmente para ti el es como siempre hemos tenido todos en cuenta, el sueño americano? Yo, yo soy de esa pero filosofía. Es real, ¿no? Yo soy esa filosofía. Yo me quiero hacer hueco en Estados Unidos. O sea, ya está. Y es más, lo dije. ¿Vas a competir algún mundial en Europa? Quizá en España. Es, la única, es el único país que voy a competir. Eh, lo demás los no Estados Unidos. Lo tengo más claro que el agua. Y la, es lo que tú dijiste, ¿no? Que um, la gente, como que digo, de bajo nivel. Hostia, tío, ¿qué quieres que le diga? Eh, si yo sé la lista de competiciones el lunes no, previo no, a la competición. No, puedo, no puedo decir nada. Estoy, estoy en Estados Unidos, me refiero. Es la cuna del culturismo. ¿Qué quieres que te exponga? ¿Qué quieres que...? Eh, yo estoy viviendo el sueño estadounidense, como todo, como lo que acabas de decir, no soy americano, el gran país del estilo de culturismo. Yo lo tengo muy claro, tío. Yo lo tengo muy claro y lo digo otra vez. Eh, yo voy a competir en Estados Unidos y ya está. El único ah, país no, no, no. que seguramente competiré será pues, en Alicante, que estamos aquí haciendo eh, campeonatos brutales. Y bueno, si, si Raúl Carrasco se, se, se mete a coger forma y hace un campeonato de que califique para la Olimpia, ahí me lo pido también. Pero, a lo, que, a lo que me refiero es, yo quiero competir en Estados Unidos, hacerme nombre en Estados Unidos, sobre todo, que la gente me vea en Estados Unidos. Bueno, a mí me gusta también eso. Eso era no, en escaparate, evidentemente. Claro, claro, exactamente. Es, es lo que te abre, eh, por así llamarlo, el público hispanohablante, quién más, quién menos, ya me conoce. Ya me conoce. Eh, por redes sociales. Por culturismo pues quizá no, pero por redes sociales sí. Yo me quiero abrir a, a, al público estadounidense y quiero hacerme nombre allí. Quiero competir allí claro. y quiero disfrutar de las competiciones en lo que yo considero que es el país del culturismo, en lo que yo considero que es el país del culturismo. Luego, sí. en Europa, pues España porque es mi casa y un poquito más y ya está. Y no, Además, no tú fíjate que lo que mucha gente utiliza como crítica, yo lo veo lo más lógico del mundo, el culturismo siempre se ha dicho para los americanos y está en América, independientemente del nivel, está allí, la gran de esto, entonces, has sido allí y yo creo que has hecho lo mejor, porque aquí en Europa, aunque el nivel pudiera ser algo mejor en según qué campeonatos, pero es que tú no te quieres que te conozcan, desde allí porque miras a largo plazo. A mí me parece perfecto. Y te quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos a publicidad, que es un poco controvertida. Solo te la hago a ti porque no estás en España, ¿vale? Quiero que sepas esto. Que es que antes hemos estado hablando de una estabilidad económica. Entonces, no respondas ahora porque vamos a meter una cuña publicitaria. Pero vale. me gustaría que a la vuelta, si tienes cojones, <risa> seas, seas capaz de decir aproximadamente cuánto vienes ganando. Pero ojo. Siempre de la legalidad. Esto nunca se lo he hecho a ningún español, porque todos sabemos que en España es. hay más B que A. Pero bueno, vamos a publicidad y cuando venga, pues ya... Con es una publicidad. pregunta de cabronazo. ¿eh? Es decir, es una pregunta sí, de cabronazo. Sí, sí. Pues ya estamos aquí otra vez. Le he dejado ahí la pregunta del millón a Jorge. Así a ver, que, ojo, si quiero aclarar... No, aclarar Se si han puesto que esto los lo huevos, aquí. ¿eh? Tengo los huevos aquí ahora mismo, ¿eh? Escúchame, quiero aclarar que esto lo hago porque en tu caso no es repercusión. En España es que, bueno, ya sabemos que es distinto, por eso siempre me corto, pero a ti te la tenía que hacer, yo, porque era. A ver, no... ver si sí, sí estaba bastante <risas> agua. Eh, si te digo la verdad, tío, eh, a mí me han enseñado a decir cuanto menos digas, menos problemas tendrás. Y eso ah, es cierto. Entonces, no te voy a mentir, no te lo voy a decir, pero qué? Espera, espera, espera te, lo, te, lo, te, lo te lo ejemplifico un poquito. Sí, sí, sí. Decir, lo que solo depende de mí, porque hay más cosas que dependen de socios, dependen de inversiones, dependen de patrocinadores, tengo contratos que yo no puedo ir diciendo lo que gano por ahí. Entonces, yo te puedo decir lo que depende eh, exclusivamente de mí, eso sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que son las redes sociales. Las redes sociales… Sí un no problema vale yo en youtube eh, el mejor mes que he ganado en mi vida eh, que es que es el previo el de la competición esta porque subía a diario y demás eh, llegué a ganar eh, unos 8500 euros al mes solo youtube eh, un, un mes medio un mes medio yo te diría que con, con las redes sociales con twitch con youtube y bueno instagram paga, pero ajenos, son patrocinadores y estarán como tal, la, la, la aplicación no paga nada, o al menos a mí aún no me ha pagado nada, no sé si sí, no. escala se abrirán más puertas, yo te digo por mí. Eh, un, un mes medio estoy cobrando en torno, eh, con todas las redes sociales, con Twitch y con YouTube, en torno a los eh, 5.500. Y... Que fíjate, que, que, que te ha pasado en redes sociales creo que eres de los que ha venido el que más, porque el resto que han dicho lo que han ganado con YouTube y demás, pues eso, a lo mejor 2.000 euros, 2.000 y algo, o sea, que... Sí, bueno, pero yo eh, vi el programa de, de Héroe Fitness, de Villano Fitness, y el cabrón dice 800 euros. Hombre, claro, si subes un vídeo al mes… Claro. claro tío, no, tú es que tienes el canal muy activo. Y también... claro, claro, claro. Yo es que tengo, yo tengo dos canales. Tengo el canal secundario, que hago daily, todos los días, el canal mm. principal y tengo Twitch. Entonces… Eh, es, es muy rápido todo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Hero Finders lo dice: No, yo tengo dos euros. Sí, ya, pero subes un vídeo cada 15 días, amigo. Entonces no, sería un asunto. Sí, sí, dime. dime. Y, una, y una pregunta ahora que estamos hablando de YouTube y demás: eh, ¿por qué eh, conectados y no otra de tantas ofertas de entrevistas que te han estado ofreciendo? YouTube es? es que además son más mediáticos, que tienen más alcance que nosotros. Eh, porque yo, si yo hiciese esto por repercusión o remuneración, cuando Roberto me, me, lo, me lo propuso, lo hubiese dicho: Esta es mi tarifa. Yo hago esto porque me mola, tío, el culturismo. Es porque yo ahora mismo sentarme con vosotros, me refiero. Yo, es más, esto, Roberto, no sé si se acordará, pero yo eh, le pregunté, es, no te acordarás, no te acordarás, eh, le pregunté por ser mi, mi primer preparador. Pues fíjate, te voy, contar, te voy a contar la historia, porque esto tiene traza para que lo sepa el público. Claro, yo no tío, lo sabía. Y yo a Raúl pues le he seguido, tío, a ver, Raúl, en cuanto al culturismo es historia de España, donde ¿no? a mí me flipa el culturismo. Y sinceramente a ti, Sergio, también me gustas porque eres muy claro, eres muy, de, muy a muerte, ¿sabes? Y eso me gusta. Hablas de temas que me gustan, a de temas que me interesan. Entonces, tío, yo esta entrevista no la hago por nada, no la hago por, ni por seguidores, ni por dinero, ni por nada, la hago porque quiero, la hago porque me gusta. Y las demás entrevistas que me han propuesto no me gustan. No me gustan. O sea, lo, es que no me gustan, ya está. Y yo, por suerte, estoy en una posición en la que me puedo permitir rechazar cosas que no me gustan. Y pues, sí. rechazo y ya está. Pues, no, y mira, y nosotros te damos las gracias, como te he dicho antes, porque además hicimos una medio posta porque cuando te escribí, yo no sabía que yo había hablado contigo. ¿Vale? Porque fue en el 2018, si no recuerdo mal, o 2018. Sí, que yo te, te escribí para ser mi primer preparador. Claro, y yo no, yo, no, yo no te conocía en aquella época. Y entonces, cuando te mandé el mensaje, le dije a esto, creo que lo tenemos jodido, porque yo hablé con él y al final eh, simplemente dejamos de hablar y se acabó, ¿vale? Fue ahí un poco tal. Y se lo dije a esta gente, dijo Sergio, me ha puesto una cena que entonces no va a venir. Pero mira, al final, sí. te agradecemos que haya venido. Esa pues, es que es cena tiene que pagarla, digo yo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, la tiene que pagar, vamos que sí, y lo vamos a enseñar además, la tiene que pagar. No, vale. no yo, yo, yo de verdad, yo hago esto porque… Sí, yo dije que no venías, ¿eh? Sí. No, yo, nada. Yo, yo dije que no venías. Es que yo pienso que tenéis una… Bueno, creo que se ha generado una, una opinión muy distinta a lo, que, a lo que creo que soy, tío. Yo no soy opaco, ni, ni aislado, ni cerrado. A mí me flipan estas cosas. O sea, yo lo, en los programas de Conectados me los he visto todos. Eh. Todos los programas me los he visto. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que como que se ha generado una pompa entre Andorra, entre, entre el, el, el irse a Estados Unidos, el todo en, en, en, en torno a mí, que es como que me ha alejado de, de los demás culturistas por... Por X motivo. y Yo no, nunca lo he llegado a entender, tío. Nunca lo he llegado a entender. O sea, a mí me flipa entrar con todos, eh, grabar con todos, hablar con todos, fuera de cámaras, hablar de lo que sea y vivir las experiencias, pero bueno… Es, esto, es que... esto es lo que se dice muchas veces, el, el precio de, de la fama, ¿no? Cuando estás muy alto o eres el chico de moda, que todo lo hemos ido, yo lo fui en su tiempo, pues se habla más de la cuenta, ¿no?, en general. Sí, ¿no? yo, yo, pienso, yo pienso que por desgracia ha sido eso, porque de verdad que… bueno si yo pues no sé, bueno, Está mal que lo diga yo, porque para eso tiene que hablar otra persona, ¿no? yo decir cosas buenas de mí es muy fácil, ¿no? Es como si le pregunta a mi madre, ¿quién es el más guapo de todos? Pues dirá, tú, hijo, tú eres el más guapo, pero es un poco feo, ¿no? Entonces tiene que hablar otra persona de ti. Pero yo, de verdad, que se ha generado algo como muy, muy de aislamiento, muy elba por su rollo y para nada. Fuera, bueno, yo al menos pienso que es, simplemente, joder, que estoy en Andorra y no puedo hacer tantas colaboraciones. Porque estoy a 500 kilómetros de cualquier de vosotros, no hay, no hay nadie que esté cerca mío. Pero, pues, por lo demás, no pues...